Buenas noches y bienvenidas al programa de hoy. En esta ocasión hablaremos de cómo se están incrementando las desigualdades de, sociales debido al COVID y de cómo, eh, la, de cómo la sociedad necesita darle una respuesta por parte de la ciudadanía. Para ello hoy tenemos con nosotras eh, en Plató a Rosa Becerro, secretaria de Acción Social de CGT. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Y también tenemos a Tomás Rodir, Rodríguez, secretario de Acción Sindical de la CGT. Buenas Muy noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, seguimos manteniendo la distancia de seguridad en el plató y por eso esta noche estaremos por videoconferencia con Ruth Herrero, eh, activista feminista de Baladre, y también con Teresa Ramos, que es asesora jurídica de la Red de Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y abogada de la CGT. Recordad que podéis participar en el programa con el hashtag rntvdesigualdad y, y también tendremos eh, a José Manuel Muñoz Polis, secretario general de la CGT, en una entrevista. Como siempre, eh, nuestras compañeras nos han preparado un vídeo para introducirnos en el tema. Lejos de ver desaparecer las desigualdades que hacen injusta nuestra sociedad, estamos comprobando cómo asistimos a un crecimiento de la pobreza y la injusticia social, a pesar de que desde hace unos años tocaran poder los mal llamados gobiernos del cambio. Efectivamente, se trataba de cambiarlo todo para que nada cambiase. El actual gobierno de PSOE, Unidas Podemos, ya ha dejado claro que no derogará ninguna de las dos y que a lo sumo solo modificará algunos aspectos de la de Rajoy. Estas leyes han sumido a nuestro país en la mayor precariedad laboral de toda su historia, como demuestran las cifras de las diferentes encuestas de población activa. Destrucción de empleo, altas tasas de temporalidad, aumento del número de trabajadores pobres, aquellos que, aun teniendo un empleo, no llegan a final de mes, etc. El número de personas paradas se sitúa en 3.543.800, alcanzando una tasa del 15,26%, suponiendo 175.000 personas más que en el mismo mes de 2020. Entre aquellas personas menores de 25 años ha aumentado en 46.300 personas, superando una tasa del 45%. El paro de larga duración, desgraciadamente, afecta a 662.300 personas en nuestro país, una situación que incrementa la desesperación de quienes han perdido su empleo desde hace más de un año. Mes tras mes vemos como alrededor del 90% de los contratos que se firman son temporales, un 44% más que el promedio de la Unión Europea que se sitúa en un 14%. Además, es vergonzoso la duración que tiene este tipo de contratos. Los de un solo día han aumentado en un 32%, los de dos días y menos de un mes lo han hecho en un 6% y los contratos inferiores a tres meses han crecido en un 16%. Actualmente, un 15% de las personas asalariadas tienen un contrato a tiempo parcial. Las mujeres son las que tienen en un 74% este tipo de contratos, que a su vez son las que se ocupan o sostienen los trabajos de cuidados y obligaciones familiares en un 90%. Si hablamos de horas extras realizadas, tenemos que decir que se han hecho 5.931, de las cuales el 48% no se han pagado. Esto consolida aún más las desigualdades en el reparto de los trabajos en el ámbito laboral y del hogar entre hombres y mujeres. Por eso el Estado español es una de las economías más pobres de la Unión Europea, con más de un 25% de su población en riesgo de pobreza y exclusión social. El 88% de lo recaudado por la agencia tributaria sigue recayendo sobre las familias, frente a un 8% generado a través del impuesto de sociedades. En cuanto a los fondos de recuperación, anunciado a bombo y platillo por nuestro gobierno más progresista de la historia, debemos decir que si bien es cierto que nuestro país accederá a 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, también lo es que hay que devolver una buena parte de todo ello. En concreto, el 51% de este dinero son préstamos con intereses. En base a los datos de la última EPA de 2020, la tasa de paro creció un 17,2% con respecto al cuarto trimestre del año anterior. Siempre ha existido una diferencia estructural de esa tasa entre hombres y mujeres, pero que se estrecha en momentos de crisis como la que pasamos por la destrucción de empleo masculino. Esta crisis deja a 300.000 mujeres más en paro. El 26,6% de las asalariadas tiene un contrato temporal. En general, el 74,37% de los contratos a tiempo parcial pertenece a mujeres y de todas estas, el 20% admite tenerlo para poder conciliar los trabajos de cuidado. Un 52% reconoce tener este tipo de contrato de forma involuntaria. Otra trampa de esta nueva ley es que no se asegura el incremento del IPC anual. Se empeñan en alargar la edad de jubilación de 65 a 67 años, fomentando el seguir trabajando voluntariamente después de cumplir la edad legal para que una persona pueda jubilarse y mientras tenemos una tasa de desempleo juvenil de un 42%. Muchas gracias compañeras. Eh, Tomás, ¿va a derogar el Gobierno las reformas laborales o parecen que van a ser solo ligeros retoques? Bueno, yo creo que a estas alturas eh, ya está claro qué es lo que va a ocurrir. Desde el principio estaba claro que la reforma laboral del PSOE no se iba a tocar. Parecía mmm, que la del PP sí, pero ya está claro que tampoco. Van a ser mmm, unos retoques y no necesariamente para bien. Eh, yo hace no demasiado tiempo escuchaba a la ministra de Trabajo hablar en el Senado y hacía un diagnóstico de la situación que se parecía bastante al que podría hacer yo mismo desde CGT. Lo que ocurre es que las soluciones que nosotros plantearíamos se parecen muy poquito, muy poquito, a las que finalmente va a aprobar este, este Gobierno. Eh, está claro que la temporalidad y la parcialidad son uno de los grandes problemas que tenemos en el mercado laboral del Estado español y, desde luego, que eh, las soluciones que se han ido aportando a medida que ha ido pasando el tiempo dentro de la negociación colectiva cada vez son eh, menos convincentes en cuanto a que puedan limitarlo. Pasaron de limitar eh, un porcentaje que establecían el 15% a decir que ese eh, porcentaje no lo habían dicho nunca y ahora parece ser que mmm, van a dejar mucho en manos de la negociación colectiva con lo que esto supone. En realidad, mmm, lo que aparenta es que van a desviar parte de esta temporalidad a las empresas de trabajo temporal. En cuanto a otra de las cuestiones, que era el despido, ya lo ha dicho la ministra, que no van a tocar, el, el, los despidos van a continuar exactamente igual, eh, no va a haber unas mayores indemnizaciones por despido, no se van a recuperar lo, los salarios de tramitación, y en eh, los despidos colectivos va a seguir sin eh, eh, tener una intervención la administración pública y solo va a ser las propias empresas quienes eh, decidan si van a despedir a un número importante de personas eh, por el simple hecho de que prevean que van a tener una menor facturación en cuanto a los ERTES, que parece que es el, el descubrimiento del siglo eh, al menos lo que han anunciado da un poco de, de pavor, puesto que alerte que ya existe, que es el eh, ERTE top, que como decía es algo que ya está en la legislación, ahora se han sacado otros dos de la manga que parece ser que pretenden llevarlos a la próxima reforma laboral. Y uno de ellos es eh, cuando unos trabajadores y trabajadoras cambian de una empresa a otra, parte de la indemnización en lugar de perder de a abonar a las empresas, las vamos a abonar eh, los propios ciudadanos. Es una especie de mochila austriaca que nos van a meter por la puerta de atrás. Y el tercer tipo de ERTES es que, que piensan establecer y que eh, la verdad es un poco eh, pavoroso, es el ERTE del sector. Esto es un consejo de ministros, un martes por la mañana el Gobierno puede decidir que todo el sector del metal del Estado español o de una zona concreta vaya a ERTE. Creemos que no son precisamente pasos que vayan a contribuir a, a finalizar con lo eh, peor que tenían las dos reformas laborales y que esas modificaciones van a ser meramente cosméticas. Rosa, durante la pandemia, eh, un grupo importante de profesiones como limpiadoras, ...cajeras, cuidadoras, la mayoría de ellas precarias... ...y ejercitadas por mujeres, fueron consideradas esenciales. Ahora que la situación ha mejorado, ¿crees que nos hemos olvidado de ellas? Mira, yo creo que esas, esas personas son profesionales con mayúsculas... Eh, ...cierto, la mayoría precarias, la gran mayoría mujeres... ...yo creo que siempre han estado invisibles para la sociedad... Con la pandemia, es verdad que se las visibilizó porque eran las que, como servicios esenciales, acudían a diario a sus puestos de trabajo, arriesgando pues, eso, su salud, su vida, y en consecuencia la de sus propias familias. ¿no? Eh, yo creo que ahora que, entre comillas, están, se está normalizando la situación de la pandemia, y digo entre comillas porque eh, normalizar no es, <coughs> perdón, sino que se ha quitado el confinamiento, algunas de las medidas que teníamos de restricciones sanitarias se han quitado y yo creo que a partir de ahí vuelven a ser, si no invisibles, por lo menos y pasar muy desapercibidas. Eh, te cuento, por ejemplo, que en los centros médicos, en los centros sanitarios, las, las limpiadoras, por ponerte un ejemplo, que no es personal sanitario. Eh, si se contagian de, de COVID a ellas no se las considera ni un accidente laboral ni una enfermedad laboral. En cambio médicos, enfermeras, auxiliares de clínica que son personal sanitario pero que están en el mismo centro con los mismos pacientes, a ellos sí si se les considera que es un accidente de trabajo si se contagian de COVID y se les puede considerar una enfermedad laboral. Hasta, hasta en pandemia las, las trabajadoras eh, esenciales pero precarias eh, son discriminadas ¿Mm? es cierto que en CGT sí que reivindicamos y reconocemos la labor y reconocemos eh, la valía de estas profesionales en pandemia y, y hasta sin pandemia Tomás, en cuanto a las pensiones ¿qué modificaciones legislativas esperan ¿Y estas son las que demanda la CGT para los pensionistas? Bueno, creo que estamos lo, como un caso muy similar al de las reformas laborales. Los cambios eh, van a ser más aparentes que reales y tampoco van a ser precisamente para bien. Eh, el tan manido factor de sostenibilidad que lo que pretendía era eh, calcular el importe de la pensión en función de la vida eh, que iba a tener la persona pensionista, va a ser modificado, pero no va a ser eliminado. Eh, otro cambio que se pretende introducir es contabilizar toda la vida laboral para el cálculo de la pensión y no solo los últimos años de cotización, que es cuando eh, normalmente eh, las personas han conseguido una mayor estabilidad laboral y, por tanto, unas mayores bases de cotización. Eh, eh, pretenden eh, o se empeñan en alargar la, la edad de jubilación ordinaria a los 67 años, eh, cuando, eh, como hemos visto, hay una tasa de paro juvenil eh, enorme y eh, que va a imposibilitar que estas personas jóvenes vayan a encontrar eh, ese trabajo. Más de un tercio de las pensiones que actualmente se están abonando no llegan al salario mínimo interpersonal de 950 euros mensuales, muy por debajo de los 1.084 euros en 14 pagas que propone la Carta Social Europea. En lo que se va a potenciar desde, desde este Gobierno, y como ya lo han hecho los anteriores y todos los eh, pactos de Toledo que ha habido, es eh, los, incentivar los planes privados de pensiones, pero ahora se da un paso más y además se pretende hacer con el dinero público. Eh, si algo ha quedado claro es que no hay déficit en la hocha de las pensiones. Lo que ha habido son gastos impropios que se han cargado a ese fondo que existía y que por tanto no debería ser contabilizado, eh, aparte de que eh, desde CGT entendemos que las pensiones se pueden pagar por la vía de impuestos, igual que se pagan los gastos militares, igual que se paga la subvención a la religión católica u otras eh, religiones. Eh, en cuanto a la subida que han anunciado del IPC, es una subida tramposa, primero que no está garantizada, puesto que este mismo gobierno puede cambiarla el día de mañana con... Otra ley, pero es que además es tramposa porque la subida para este año es del 2,5% cuando el IPC está por encima del 5%. Por tanto, las personas que están percibiendo una pensión van a ver cómo pierden poder eh, adquisitivo. Y una cosa de la que tenemos que, que concienciarnos es que el problema de las pensiones no es un problema de de las personas pensionistas. El problema de las pensiones es esencialmente eh, un problema de la clase trabajadora, de las personas que ahora mismo estamos en situación activa. Eh, con una tasa del paro juvenil eh, tan elevada, con el 12,3% de las personas asalariadas por debajo del umbral de eh, la pobreza, eh, lo que tenemos ahora es salarios de miseria para en el futuro tener pensiones de hambre. Eh, nosotros entendemos que hay que hacer una apuesta decidida por el sistema un sistema público de pensiones y suficiente para todas. Rosa, se anuncia la derogación de algunos aspectos de, de la ley Mordaza. ¿De verdad crees que el Gobierno está cumpliendo con su promesa de derogarla? No. La ley Mordaza es una ley que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy, se llama de seguridad ciudadana yo creo que no garantiza la, realmente la seguridad de la ciudadanía lo que hace es reprimir y, y quitar derechos y libertades eh, ahora mismo hay un desde que se implantó esto la cgt está luchando por la derogación de esa ley esa ley mordaza estamos con otros colectivos como por ejemplo no somos delito luchando por ello este gobierno eh, prometió que la iba a derogar cuando si llegaba a gobernar y, y no lo ha cumplido lo que ha hecho yo no sé si llamarlo lo que pretende es un, un ligero maquillaje porque lo que está haciendo realmente no es no, no es modificar o sea no es derogar y no es eh, reformar realmente esta esta ley Ahora mismo hay un... O sea, hoy, precisamente, el día 14, está previsto el cierre de la presentación de enmiendas para elaborar un proyecto de, de ley final. Eh, hay cuatro hay bueno, cuatro o cinco aspectos que yo destacaría de, esto, de, la, de esta re, reforma, que voy a llamarla reforma por, por llamarla, ¿vale? Porque no creo que lo sea. Hay como unos cuatro o cinco aspectos que yo destacaría sobre todo. Eh, cuando una persona la detienen, perdón, la, la intenta identificar y se niega a ser identificada, la, la detienen y hasta ahora tienen un máximo de seis horas para retener. Bueno, pues esa modificación de la, de la reforma pasaría de seis a dos horas. Eh, sabemos que las fuerzas represoras están manifestándose protestando contra esta reforma de la ley mordaza porque consideran que les dejan muy muy con el culo al aire muy desprotegidos y tal eh, ellos consideran que estas dos horas son insuficientes para eh, identificar a, a esa persona que se ha negado a identificarse yo bueno cuando te quieren multar necesitan menos de, de dos horas para hacerlo eh, con la reforma ya no será eh, infracción la grabación y la difusión de imágenes de las protestas cuando hay agentes de, de seguridad, siempre y cuando no genere un peligro para la seguridad de ese agente o de su familia, o sea, eso queda como estábamos. Las manifestaciones espontáneas eh, ya no tendrían que ser comunicadas previamente, pero siempre y cuando no causen un violencia o alteración del orden público. La persona que es detenida, la reforma dice que deberían devolverla a llevar al lugar donde ha sido detenida. Eh, Esto tiene trampa, porque realmente es siempre que la persona detenida lo solicite que haya sido trasladada a otra localidad diferente de donde fue detenida y que no interfiera la, la, a la, la intervención policial en el desarrollo de sus funciones, o sea, que no interfiera la policía en el desarrollo de sus funciones. El atestado policial hasta ahora eh, había, había oh, no digo la palabra, hasta ahora gozaba, perdón, que no me salía la palabra, la tenía ahí en la puntilla, y no salía la que quería decir, hasta ahora gozaba de presunción de veracidad, Vale, eso lo pintan como que lo van a perder, pero no es así, ellos van a seguir gozando con, esa, con ese privilegio, y siempre que resulte coherente y lógico, y la, la modificación que han hecho, la reforma que han hecho aquí es añadirle la palabra razonable, Simplemente, o sea, se queda como estaba, pero añaden... Y lo que para mí sí ya destacaría un poquito más es la, la prohibición de los materiales antidisturbios. Son totalmente innecesarios en las manifestaciones y las protestas pacíficas que se llevan a cabo. Bueno, pues, eh, por ejemplo, las, las pelotas de goma van a estar prohibidas, o sea, es que tanto daño han causado a, a muchas manifestantes y esas van a estar prohibidas porque... Eh, eh, la norma dice que siempre deben de utilizar el método el menos lesivo. Evidentemente las pelotas de goma no es el método menos, el medio menos lesivo para utilizar. Me parece como muy, muy contradictorio y muy llamativo eh, que hayan hecho esta prohibición cuando precisamente ahora eh, el gobierno de, de Pedro Sánchez ha gastado dos millones de euros. En, en porras extensibles de acero para sustituir a las que ahora mismo tienen la, las fuerzas del de la orden y seguridad, ¿no? las fuerzas represoras también me parece muy contradictorio eh, que esas porras eh, sean, estén indicadas para utilizarlas solo para reducir para inmovilizar o para detener a las personas que muestren resistencia activa que pongan en riesgo a esos agentes o a unas terceras personas eh, les explican cómo deben de utilizar esas porras contra esas personas eh, nunca golpear en vertical nunca golpear la cabeza ni el cuello ni la columna vertebral yo ahora quiero hacer mención a que, como he dicho antes, las fuerzas represoras ahora se están manifestando, están utilizando las mismas herramientas que utilizamos las activistas, ¿no? que es la, la protesta en la calle, con manifestaciones, con concentraciones, y yo creo que ahora se estarán dando cuenta de que no es necesario ni el uso de la fuerza ni la aplicación de la ley Mordaza. Nos está quedando muy claro... Eh, bueno ahora vamos a conectar con teresa ramos asesora jurídica de la red de espacios de igualdad del ayuntamiento de madrid y también abogada de la cgt buenas noches teresa buenas noches eh, son casi dos millones de paradas 300.000 mujeres más que en el cuarto trimestre de 2019 de las cuales casi medio millón se encuentran en situación de desempleo desde hace más de dos años ¿Crees que las medidas apuntadas hasta ahora para la nueva reforma laboral pueden ser una solución al problema del desempleo femenino? Muy bien, pues muchas gracias por, por la invitación, por estar con vosotras y bueno… Eh... Como decía, como apuntaba Tomás, eh, la, la, las negociaciones de la reforma o la derogación o, o remendar o retocar eh, la reforma laboral eh, que se está manteniendo entre trabajos, sindicatos mayoritarios y, y patronal, eh, pues en, bajo el paraguas ¿no? y ajustes eh, europeos, eh, no parece que vaya a repercutir de forma favorable al, al desempleo de las mujeres ni a otras eh, cuestiones. ¿no? Se habla de poner límites a la contratación temporal, cada vez se van reduciendo las propuestas eh, de, la, de vivienda así como las pensiones eh, pero parece ser que no, no va a repercutir, no va a ser una reforma estructural ni Derogación y ni nada semejante. La tasa de desempleo o, o paro femenino pues, se refiere al trabajo productivo ¿no? y está muy alejado de, pues, de una de las causas eh, que supone las desigualdades en, en las relaciones laborales, eh, no solo en el empleo, sino en la calle, sino en las casas, ¿no? entre hombres y, y mujeres, que puede ser, eh, entre otros factores, la división sexual del trabajo. ¿no? Los, los roles y estereotipos que, que nos vienen adjudicadas históricamente a las mujeres y a los hombres y que se van eh, eh, mejorando, avanzando ¿no? con todo el movimiento feminista pero eh, que sigue obviamente existiendo esas brechas salariales ¿no? y en cuanto al desempleo, pues a pesar de que las mujeres somos eh, las mejores formadas, tenemos una tasa de desempleo superior a la, a la de los hombres y eh, pues eh, se refiere a, a que esa, esa tasa de desempleo no se va a reducir por estas eh, reformas que, que está estableciendo desde el trabajo. Así eh, tenemos los trabajos eh, temporales, tenemos más presencia en los trabajos temporales, en jornadas parciales y todo eso conduce a la existencia de las, de las, brechas, eh, de las brechas en el empleo y no solo de la brecha salarial. Eh, ese trabajo de cuidados eh, que soporta pues, le, mayoritariamente las mujeres, eh, tanto mujeres eh, eh, españolas y inmigrantes eh, no hay que olvidar eh, supone un beneficio un beneficio que se ahorra el, el Estado y que puede ascender hasta el 25% del PIB eh, de España y en la actualidad, con, como, como ya hemos visto, en la crisis de la, de la, de la pandemia COVID pues se, ha visto eh, se ha visto agudizado ¿no? y ese, ese sostenimiento en épocas de confinamiento, en épocas de aislamiento, pues ha soportado por parte de las, de las mujeres, de las mujeres trabajadoras a través del teletrabajo, a través de afrontar eh, superiores eh, horas eh, en relación a los hombres respecto al trabajo de, de cuidados. ¿Hasta qué punto crees que el gobierno está protegiendo laboralmente algunos de los derechos de, de los colectivos de estas mujeres que están especialmente sensibles, como las temporeras o las empleadas del hogar? Eh, bueno, pues las trabajadoras domésticas y las, eh, las jornaleras, pues son pues dos sectores eh, por excelencia de trabajos feminizados y trabajos eh, precarizados, no? Son trabajos invisibles, sin derechos, en el que se acercan más a, a formas de esclavitud moderna que a un trabajo digno y con garantías, ¿no? eh, Pero, claro, en estos trabajos eh, no solo eh, nos encontramos con una discriminación laboral. Eh, una discriminación por razón de sexo con peores condiciones eh, lamentablemente el sector feminizado implica sector pre más, más, más precarizado eh, sino que también nos encontramos con la discriminación racial con la cuestión racista, ¿no? Eh, la ley de extranjería de hecho eh, no ayuda sino todo lo contrario ya que eh, teniendo en cuenta los requisitos que establece para acceder a la autorización de, de residencia y trabajo, lo que hace es promover eh, una economía sumergida eh, que, nos está, que se estaba beneficiando eh, el estado y que promueve situaciones de explotación de mujeres migrantes eh, entre otros sectores en las casas y, y en, el, en el campo pero bueno también es que nos encontramos con otros sectores precarizados no aparte del trabajo doméstico y las jornadeas están eh, están las kelly's están las teleoperadoras están las trabajadoras sexuales están las trabajadoras de cuidados las monitoras de comedor no eh, es decir hay un largo listado de trabajo feminizado que, que es un una propuesta pendiente que, que, sin duda, el Ministerio de Trabajo tiene que, que, que abordar. Eh, y simplemente, pues, el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, eh, que es tan importante, eh, eh, sigue siendo una relación especial, sin prestación por desempleo no es una ayuda ¿no? que decimos no me ayuda la chica que viene a casa no es una ayuda es un trabajo como otro cualquiera eh, y que carece de legitimidad eh, para negociar no existe esa, ese, ese ámbito negociador en ese campo eh, aprovechándose ¿no? de, de que se produce el trabajo en, en la intimidad de los hogares ¿no? yo creo que eso hay que romperlo y sindicatos de trabajadoras eh, domésticas como eh, sintraoku eh, tienen todo el derecho y, y yo creo que hay que ser eh, valientes pues para avanzar en un, en un sector tan tan tan significativo como es el trabajo de doméstico que engloba muchísimas eh, injusticias y orígenes de, de la discriminación sobre la mujer por otro lado en el caso de las temporeras eh, pues eh, no puedo dejar de decir que claro hoy justamente empezaba unas jornadas de formación organizadas por la por la cgt sobre las temporeras eh, hoy venían pues desde huelva las jornadas de huelva en lucha también desde almería desde lleida eh, las protagonistas eh, para hablar sobre su experiencia de, de, de movimiento sindical eh, feminista y, y antirracista en el que en un escenario eh, absolutamente desolador porque por no, no, no lo podemos dejar de re reconocer en el que eh, famosas fueron las noticias de 2018 ¿no? en el que se produjeron eh, a, eh, agresiones sexuales y acoso sexual por, por encargados eh, sobre trabajadoras marroquíes del, del contingente de marroquíes que venían a, a trabajar la fresa así como el relator de Naciones Unidas en el que decía que los asentamientos irregulares que estaban al lado de los campos se acercaban eran peores que los campos de, de refugiados. Entonces, en, esas, en ese escenario en, ese, eh, en el que se producen vulneraciones de derechos humanos, derechos fundamentales, discriminaciones hacia la mujer, migrante española, etcétera, no solo están las eh, migrantes en mayor medida, sino también las autóctonas que siguen trabajando eh, como temporeras, eh, se producen numerosos incumplimientos eh, de seguridad social eh, cuestiones laborales de derechos fundamentales de prevención eh, y eh, pues también está la otra nota lo que nos contaban hoy por la tarde de formas eh, de autoorganización eh, feministas y en alianza entre trabajadoras eh, autóctonas y inmigrantes como no puede ser de otra manera y tenemos pues eh, en relación qué hacen las administraciones pues las administraciones públicas eh, por ahora eh, esperemos que en la temporada que viene que empieza en torno a, a diciembre enero hasta junio eh, estoy hablando del, del sector de la fresa en Huelva esperemos que, que puedan actuar eh, ya que son conocedores pero hasta ahora eh, ha sido muy poco su impacto y más bien ha sido eh, de volver, mirar hacia otro lado. Durante el mandato del actual gobierno se ha aprobado el Real Decreto sobre planes de igualdad. ¿Crees que realmente ha contribuido a que en el mundo laboral haya una bueno, cierta igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, pues es que los reales de decretos, claro, eh, pues desde, el, desde la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 que introdujo los planes de igualdad hasta la actualidad, eh, lamentablemente eh, se han tenido muy poco éxito en los resultados en el ámbito de igualdad en el empleo. Eh, la primera reforma después de 2007 fue en 2019, que equiparó los permisos de nacimiento de, de paternidad y maternidad, eso fue una buena noticia sin duda, eh, así como que amplió la voluntariedad para, para, para que las empresas tuvieran que negociar. Eh, hoy por hoy, en 2020… Se publicaron en el BOE, en 2021 entraron en vigor eh, dos reglamentos, el Real Decreto 901, eh, que trata sobre eh, pues, eh, desarrollar eh, la negociación de los planes de igualdad, pues establecer eh, más detalle en la composición de la mesa negociadora, eh, establecer plazos, establecer la información que obligatoriamente tiene que presentar eh, la empresa en la fase de diagnóstica que absolutamente tiene que ser negociada, blanco sobre negro, así como el facilitar mayor, eh, mayores datos eh, de cómo ha ido el proceso negociador de ese plan de igualdad a la, a la hora de eh, inscribir el plan de igualdad en el Reg el registro de planes de igualdad. Eso sería el 901, eh, para tratar un mínimo resumen. Y el 902 es un real decreto eh, que trata sobre la igualdad retributiva bajo los principios de transparencia y principio de igualdad de retribución. Eh, respecto a los trabajos de igual valor, pues establece así de forma eh, rápida eh, dos instrumentos. Uno, el registro retributivo que lo ha de tener toda empresa al margen de la plantilla y eh, la auditoría retributiva que la tienen que tener aquellas empresas obligadas a... a a, tener, a negociar un plan de igualdad eh, esos dos reales decretos que no llevan ni un año eh, de, de entrada en vigor pues lamentablemente eh, está yendo muy poco a poco eh, y prima fundamentalmente la, pues, la falta de, de conocimiento la falta de voluntad, también el Real Decreto 902 el de igualdad retributiva es muy complejo es muy técnico entonces eh, por ahora eh, no hay muchos resultados teniendo en cuenta que desde hace poco eh, entró en vigor eh, y en relación, claro, respecto a, a, a la pregunta si esos eh, desarrollos reglamentarios van a impactar de forma positiva en el ámbito de igualdad en, eh, en el empleo, pues claro, eh, son avances muy pequeños, eh, muy parcelados. Eh, se trata de en, solo de planes de igualdad. El registro retributivo es súper complejo, que no hay una, una, poca voluntad, que estamos empezando, eh, y eh, que se refieren a, a, a sectores cuya negociación colectiva sea fuerte para eh, poder exigir el cumplimiento de, esos, de estos reglamentos y también deja fuera aquellas empresas de menos de, de, de 50. ¿no? Entonces, es, es muy relativo, tiene un impacto muy pequeño y todavía sin, sin resultados. Eh, Teniendo en cuenta todo esto y toda la realidad que antes he mencionado, eh, toda propuesta eh, realmente para la clase trabajadora, o toda propuesta eh, feminista, eh, tendría que, que conllevar con una reforma estructural de verdad y, y tener otro estatuto de los trabajadores eh, que realmente eh, favorezca eh, los derechos, eh, las garantías para todas las personas trabajadoras, ¿no? Es decir, eh, tendríamos que empezar con eh, que en el título se nos incluyera, ¿vale? Y no es una cuestión políticamente correcta el le, lenguaje, sino que trascienda para que realmente todas las áreas de, de, del empleo eh, que son prioritarias eh, sean mejoradas realmente para poner en el centro pues, la vida, eh, la vida eh, digna de todas las personas trabajadoras. Eh, también eh, se tendría que no hacer distinción el trabajo productivo y reproductivo. Y como ejemplo, como medida ejemplar, eh, el trabajo doméstico yo entiendo que, que, es una, que sería una buena medida de eh, por fin equiparar realmente el, el trabajo del, del servicio doméstico que, esté, que, es, que es tan ejemplificativo. Eh, así, aparte de las relaciones laborales, de mejorar todas las áreas ¿no? de, de de la contratación temporal, disminuirla, eh, mantener realmente una estabilidad, unos derechos, eh, que el despido no, sea, no esté eh, tan flexibilizado, etc. Eh, no solo en las relaciones laborales, sino en las, las políticas públicas. Obviamente, esto es una cuestión de la sociedad en su conjunto. Tienen que empujar para que, en materia de vivienda, en materia de, de cuidado de las personas dependientes, eh, no recaiga siempre en las mujeres, en la asfixia de las mujeres, sino que eh, sea una cuestión realmente, realmente de, de Estado. Pues muchas gracias eh, Teresa por estar con nosotras esta noche <ríe> y esperamos verte por aquí muy pronto. Muy bien, pues gracias a vosotras. <ríe> bueno, ahora nuestras compañeras eh, han entrevistado a José Manuel Muñoz Poli, eh, secretario general de la CGT. Perdimos en la pandemia eh, mucho tirón en las reivindicaciones de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque nos obligaron a estar confinados para superar esta crisis sanitaria mientras otros, los fascistas, están saliendo a la calle ¿no? con la falsa reivindicación de, de exigir eh, libertad. Nosotros tenemos que volver a, a, a tomar las calles, a recuperar las calles, porque es la única forma de defendernos, porque una vez más que la crisis sanitaria está, la pega la, la clase trabajadora. ¿no? Lejos de haber entendido la necesidad de defender lo público, Seguimos eh, dando pasos en, en sentido contrario, privatizando. Y cuando hablamos de público, aparte de la sanidad, es todo lo demás que rodea a la vida de las personas. Las personas necesitan vivienda, necesitan educación, neces necesitan transportes, necesitan energías. Y estamos viendo lo que está pasando alrededor nuestro. Las energías se, se disparan, eh, todo se privatiza y cada vez eh, todo lo que nos rodea para tener una vida digna eh, se está haciendo más costa arriba. Por todo eso hay que salir a la calle. Son dos años ¿no? de, de pandemia, de confinamiento. Tal. Y es que nos hemos relajado. ¿no? La gente se, se la ha mandado a su casa a trabajar, el teletrabajo. La gente ha entrado en ERTES. Eh, millones de personas han entrado en ERTES. Y entonces al final eso ha llevado a una relajación eh, que nos ha hecho perder el pulso en las calles. Antes de todo eso, todo el mundo estaba pendiente de sus reivindicaciones, de su convenio y demás. Ahora, Parece que eso ha pasado a otro, a otro estado. ¿no? Y entonces hay que hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo, ¿no? para volver a, a, a, a salir y que la gente entienda que la única forma de, de avanzar es recuperando las calles. ¿no? Por eso desde la CGT lo que estamos haciendo es eh, una gira por todo el país. Hemos estado ya en muchas localidades para hacer esa reflexión a todo, a todo el mundo, a todos los afiliados y afiliadas. ¿no? Y para esta reflexión la tenemos que hacer a toda clase trabajadora de que entienda de que la única forma de que demos pasos hacia adelante y no sigamos perdiendo condiciones laborales y condiciones de vida es recuperando el pulso de, de las calles. Desde hace dos años eh, la única movilización que ha habido así de clase trabajadora ha sido la gente de los pensionistas. Pero además de eso ha sido todo el fascismo. Hace poco la policía también, ¿no? que no quiere que, que, les, que, que nos, que, que les quiten los privilegios de tener esa ley mordaza para seguir sujetándonos. ¿no? Y, y hay, que, hay que salir para exigir esas libertades. ¿no? O sea que ellos sí que, la otra parte, sí que está ahí saliendo e intentando imponer su camino, ¿no? que es fascismo y, y, y policía. Nosotros tenemos que salir para exigir todo contrario. Y está costando, pero hay que hacerlo. Y además, el día 18 es el, el principio de algo que tiene que, que continuar. Pero es verdad que, que o lo hacemos o, o, o morimos en nuestras casas. ¿no? El que tenga casa, habrá gente que, que morirá en la caja de Cardón. El CGT, eh, desde el principio, ha estado eh, reivindicando que se deroguen las dos reformas, la de Zapatero y la de Rajoy. Eh, las dos eh, van en contra de la Casa Trabajadora. Una ha abierto la espita de, de poder hacer hasta, hasta la Administración Pública y precarizar más el trabajo en la Administración Pública y, y la otra ya la de cargarse la negociación y, y, y dejar el despido vamos, eh, libre, abaratado a, a lo máximo posible. ¿no? Y además ha potenciado todavía mucho más la subcontratación y que las condiciones cada vez sean mucho más precarias y mucho más penosas. ¿no? Nosotros entendemos que, que las dos hay que derogarlas. Y, y nosotros hemos hecho propuestas escritas al Ministerio. O sea que nosotros hemos entre, entregado por escrito qué, qué estatuto los trabajadores queremos. queremos. Lo que pasa es que estamos viendo que al final la política es la que es. Y que una vez que se llega al Gobierno, aunque nos hayan contado cuentos antes de que se asalta, hay que saltar las, las instituciones eh, para llegar a los cielos, pues vemos que el cielo de la clase trabajadora está muy lejos todavía. Lo que no puede ser es que, al final, eh, la policía te pueda grabar, te pueda apalear y sea un problema el que tú le grabes a ellos haciendo cosas que no deberían hacer. ¿no? Eh, lo que no puede ser es que cada vez que te concentres o te manifiestes te pueda caer una sanción administrativa que, que, que, que, te, que te deja media vida ahí, porque somos trabajadores y tenemos el sueldo que tenemos. Lo que no puede ser es que pongan siempre límites a las libertades. La ley Mordaza es una ley para poner límites a las libertades y para eh, garantizar que la, la, la, todas los, los, las policías, to, to, to, toda la represión del Estado pueda actuar libremente. ¿no? La clase trabajadora, como se hacía precarizando tanto, al final todos vamos a, estar, vamos a ser gente que está en la calle sin poder eh, mantenerse porque los sueldos son tan precarios ahora mismo que hay gente que está trabajando y está en la pobreza. O sea que es lo que es. Y todos, todas, toda esa gente somos clase trabajadora, ¿no? Y nos tienen que expresarnos libremente y sin los cuerpos represivos, apaleándonos continuamente y, además, eh, montándose eh, eh, eh, eh, cosas para hacer sanciones administrativas que no te permitan seguir adelante con lo que tú quieres hacer. La ley final te pone tantos vetos que al final te tienes que pensar si, si te vas a concentrar porque y, y con las multas que meten igual llega un momento y dices Hostia, no me puedo concentrar porque no puedo soportar estos niveles de, de sanciones. En, en el momento que ellos pueden grabar y tú no, eh, es más fácil que monte el que puede grabar. Porque ellos, ellos, no, ellos no tienen un plan para, para grabar lo que quieran grabar y manipular los, las imágenes como, como hacen y además las sacan, las cambian de, de lugar, de fecha y, y montan imágenes que te, nada tiene que ver con, con, con cada momento. Pero claro, ellos tienen permiso para hacer todo eso. Nosotros, aunque nos estén pegando palos porque porque quieren, no podemos grabar para que para que no, no se pueda mostrar la represión que estamos sufriendo, ¿no? Eso hay que acabar con todo eso. Hay que eh, procurar tener la libertad para que la gente pueda reivindicar, sencillamente. O sea que y la ley de moraza, es algo que atenta contra la libertad de la clase trabajadora, sobre todo. Lo que ha pasado en Cádiz va a pasar en muchos más sitios. ¿Por qué? Porque la gente está al límite, ¿no? La gente ha perdido condiciones año a año, y condiciones eh, laborales y condiciones eh, salariales. Entonces, el que la gente salga a la calle a poner fin ya a esa congelación salarial y a poner fin a esas condiciones eh, tan precarias que tiene, es lo correcto. Lo que no es lo correcto es lo que han hecho sindicatos institucionales como UGT Comisiones, que sin contar con ellos van y firman acuerdos que suponen una nueva tradición a la clase trabajadora. Pero es algo que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Es que estos sindicatos son una parte más de, del Estado. Son eh, un mal necesario que le hace falta al Estado para que dé eh, carta blanca a todo lo que ellos quieren llevar adelante. ¿no? UGT Comisiones desde hace muchísimo tiempo no han firmado un acuerdo que ha sido beneficioso para la clase trabajadora. Pero es más, eh, ahora mismo estamos viendo a la ministra Yonda Díaz que está utilizando eh, a estos sindicatos para hacer, hacer creer que se avanza en soluciones de la clase trabajadora. Y es todo mentira. Estamos, a mí me gustaría que algún día me explicasen eh, qué se ha firmado últimamente, que ha sido bueno para nosotras y nosotros. ¿Por qué yo he apostado por CGT y por qué he apostado por el narcotráfico? Porque es todo lo contrario. Porque nosotros, eh, cuando hablamos de acción directa, no es tirar piedras, sino es representarnos a nosotros mismos y defender nuestras reivindicaciones directamente. O sea, que nadie eh, usurpe mi identidad y que nadie decida por mí. Cuando la, los trabajadores y trabajadoras de Cádiz han estado defendiendo una subida de IPC real, cuando sabemos lo que está pasando este año, que estamos en el 5,6, y vamos a, a, a cerrar en torno al 6% de subida del IPC real, UGT Comisiones, sin, sin preguntar a nadie, ha pactado el 2% y luego, como mucho, un 80% de lo que sale el IPC real. Bueno, pues, antes de hacer eso, tiene que preguntar a la gente qué es lo que quieren realmente. El anarcosindicalismo, la CGT, hace todo lo contrario. Nunca afirmará nada si la gente que lo reivindica y los que defienden, eh, sus reivindicaciones deciden que sea así, o sea, es, todo, es un modelo totalmente contrario. Por eso también es verdad que es un modelo que está ascendiendo, eh, al contrario de, de lo que representan UGT Comisiones, que está descendiendo. ¿no? Lo, que, lo primero que hay que dejar claro es que defendemos un sistema de pensiones público, público porque el resto no está nada claro que defienda un sistema de pensiones público. Ni, ni JT y comisiones, eh, vamos, es, es evidente, ellos juegan también a estar en los planes de pensiones, o sea que ellos son parte de, de esa potenciación de que la gente eh, se haga planes de pensiones eh, privados. Eh, ni este gobierno está apostando porque sea público, porque también ha abierto la posibilidad de que se hagan sistemas de pensiones eh, ellos abaratando los costes con respecto a los bancos y porque todo el mundo quiere apuntar hacia, hacia que hay que privatizar las pensiones. Está lastrando a la clase de trabajadora a la pobreza eh, vamos eh, infinita. Y además, al final de tus años, cuando no tienes capacidad de trabajar, si no tienes una pensión digna, eh, estás acabado. Porque no tienes capacidad de trabajar para poder buscarte la vida. ¿no? Entonces, nosotros apostamos por totalmente lo contrario. Tiene que ser público y tiene que ser... Además, es más, nosotros creemos que tiene que estar metido en la Constitución y tiene que estar metido en los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias, compañeras. Eh, Tomás, se habla mucho de los fondos europeos de recuperación. ¿Pueden ser una solución a la crisis que se avecina o, como en otras crisis, solo será un negocio para las empresas? Bueno, eh, lo primero, dejar claro de que estos fondos europeos, que no ve el telediario y parece que nos los regalan, no, no son un regalo. Eh, más de la mitad, el 51% concreto, son créditos con intereses que vamos a tener que pagar entre todas. Y si uno hace cuentas, eh, como ahora mismo actualmente dos de cada tres euros de impuestos los está pagando la clase trabajadora, bien por la vía directa del IRPF de sus nóminas o bien por la vía indirecta del IVA de los productos que compra, y solo el 8% del dinero que se recauda de impuestos eh, se paga por el impuesto de sociedades, está claro quién va a pagar esos créditos, ¿no? Eh, vamos a pagarlos nosotras y nosotros. Pero es que además el resto del dinero que nos va a llegar desde Europa va a estar condicionado a reformas, a reformas estructurales, como es la de la reforma laboral, como es la reforma de las pensiones, y sin duda también va a a significar que eh, servicios públicos como la enseñanza o la, o la sanidad eh, se vean afectados por los recortes. Hay algo que, que, nos de, que deberíamos haber aprendido de esta crisis y es que no fabricamos absolutamente nada, no hacemos nada, eh, lo compramos todo fuera. Bueno, pues seguimos sin eh, fabricar nada dos años después. Eh, hoy mismo salía la noticia del cierre definitivo de la Nissan de Barcelona, eh, solo hay que poner el telediario, hay un montón de empresas del sector de la automoción que no pueden fabricar coches porque le faltan componentes que inevitablemente tenemos que comprar fuera. Y aún así no hemos sido capaces de aprender la lección y plantearnos que con esos fondos eh, se pudiera eh, hacer una reconversión industrial en el sentido contrario que se, de todas las que se han hecho hasta ahora. Pero vamos, a mí no me cabe la menor duda que esta crisis va a ser en beneficio de las empresas del IBEX 35 y le vamos a pagar la clase trabajadora. Rosa, ¿crees que se está produciendo un deterioro en servicios públicos como la sanidad privada y la educación? ¿Y podrán recuperarse después de la pandemia? Bueno, yo creo que desde hace años la derecha de este país, intencionadamente, está provocando el deterioro de los servicios públicos para, para poder justificar la privatización de esos servicios públicos. Eh, lo hace para favorecer a empresas privadas que en muchos casos son o, o de ellos o gestionada por, por ellos, o por familiares o por amigos de, de esas personas. ¿no? Eh, a cambio pues un, algún beneficio personal o, o político donde más se notan estos este, donde más repercute este deterioro es en la sanidad en la educación en, en la atención domiciliaria en las residencias de la tercera edad en los famosos recortes que nos hizo en su momento Mariano Rajoy privaron a, a lo público de, de medios para favorecer todo lo privado por ejemplo en educación eh, privilegiaron la educación privada y la concertada en detrimento de la, de la pública en sanidad eh, además de manchar la imagen que siempre ha tenido la sanidad nuestra eh, ha fomentado que, que muchas personas recurran a la, a la sanidad privada eh, señalar que la sanidad pública de, de este país eh, ha sido y es modelo de, de sanidad para otros muchos países. Eh, que todo el dinero que se, está, se recorte en lo público y que se emplee en lo privado eh, va, sirve de lucro a empresas a costa de mm, precariedad, de inseguridad laboral, y en muchos casos de, de explotación laboral. Eh, la pandemia creo que ha demostrado que la sanidad pública, a pesar de todos estos recortes y de falta de medios y de falta de personal, eh, ha logrado vencer a, a, la, a la privada. Eh, lo que pasa es que yo estoy convencida de que eh, lo, este gobierno o el siguiente y todos los gobiernos que vengan van a a seguir eh, apoyando fomentando lo, lo privado por desgracia no eso sí cgt va a seguir en las calles eh, luchando y reclamando que todos los servicios que han sido privatizados vuelvan a ser públicos bueno ahora muchas, ahora vamos a dedicar unos segunditos para que conozcáis pues nuestro bonito pueblo de ruesta Conectamos ahora con Ruth Herrero, activista feminista de Baladre. Muy buenas noches, Ruth. Hola, muy buenas noches. Eh, ahora se habla mucho de, del precio de la luz, pero ¿de verdad somos conscientes de lo que significa la pobreza energética y de las consecuencias que todo esto conlleva? Bueno, yo creo que el, el hablar de la subida del precio de la luz y vincularla a la pobreza energética es un argumento un poco interesado, porque me parece que la pobreza energética es independiente de la subida de la luz, aunque no es indiferente. ¿no? Quiero decir, cuando se acuñó el término de pobreza energética, que fue en la anterior crisis, que es, si nos acordamos es una crisis vinculada al ladrillo, pues en realidad lo que estaba sucediendo es que eh, pues se estaban dando grandes bolsas de desempleo, y bueno de manera digamos más subrepticia no pues la gente se veía con la situación de no poder hacer frente pues tanto a las hipotecas como al pago de suministros como pues a la, a la alimentación eh, de ahí aflora bueno eh, una realidad que ya existía no de personas en situación de empobrecimiento ya sea pues yo no sé por bajos salarios o por o por eh, pensiones bajas pensiones no sobre todo eh, esta situación afecta mucho a las mujeres y más a las mujeres solas, mayores. ¿no? Eh, en ese momento aflora esta situación y cobra más relevancia porque entra un volumen más grande de población a sufrir este, este tipo de nuevo puño de pobreza. ¿no? Pero nosotras desde Baladre lo de los puños, el, el de ponerle apellido ¿no? a, a una situación que es estructural, ¿no? que es la situación de empobrecimiento pues, que se da en estas crisis o mutaciones del capitalismo, ¿no? pues Pues para lo único que sirven es un poco para poner parches, ¿no? A las situaciones, pues eso, que se, que se van dando eh, dependiendo del momento. Eh, sí que es verdad que digo que, que, que aunque no es independiente, sí influye, porque evidentemente cuanto más sufre el, sube el precio de la luz, pues va a haber más volumen de población que no va a poder hacer frente a las facturas o que se va a ver inmersa en un proceso de, de pobreza energética, ¿no? Estas situaciones, ¿cómo identificarlas? Bueno, pues serán evidentemente cuando no puedes hacer frente a los pagos de la luz, cuando además eh, puedes retomar los pagos, tienes que pagar un porcentaje por el reenganche que encarece la factura, porque además, aunque puedas hacer frente pues, al último pago de la factura, se, te, se ven acumulados ¿no? eh, facturas anteriores que te van generando deuda, que se acumula a otras deudas. no Entonces, digamos que nos vamos envolviendo en una espiral que no solamente tiene que ver, como decía, pues con, con el, la problemática del pago de suministros. ¿no? Eh, yo qué sé, por poner un ejemplo y ser así un poquito breve, porque he oído por aquí que íbamos mal de tiempo, eh, este, eh, pues uno de los ejemplos más claros ¿no? que ha saltado eh, pues ya hace un año y medio ¿no? ha sido lo que ha sucedido en la Cañada Real. ¿no? La Cañada Real eh, han cortado la luz a más de 4.000 familias pero eh, ese, ese era un problema añadido, ¿no? el problema es que están viviendo en infravivienda, eh, viviendas que no están regularizadas, con falta de servicios, o sea que es una población que es molesta, está en un espacio en el que es necesario especular y, y bueno, eh, por vincular eh, todo lo que está sucedi sucediendo ¿no? a, a, pues a, a que los suministros y por supuesto la luz, pues también es un derecho ¿no? que debe ser reconocido. Eh, pues eso, pues las diferentes organizaciones se han eh, organizado ¿no? para apoyar y para bueno, pues poner un poco de luz sobre lo que está sucediendo con estas familias. En, en plena pandemia el gobierno aprobó la renta mínima de inserción. ¿Crees que ha sido una buena medida para combatir la pobreza? ¿O una renta básica como la que se propone eh, ¿podría paliar estas desigualdades? Bueno, pues en primer lugar, eh, desde luego eh, las rentas mínimas de inserción o el ingreso mínimo vital en este caso, eh, no son medidas que pretenden eh, eliminar la pobreza o combatirla, ¿no? porque para combatir la, co la pobreza primero hay que combatir la acumulación, ¿no? que es un poco lo que proponen bueno, distintas rentas básicas, pero en concreto la renta básica de las iguales. Entonces, bueno, pues el ingreso mínimo vital ha sido, eso, ha sido fracaso estrepitoso, primero y principal, porque, bueno, la gestión ha sido nefasta, la gente se ha tirado casi, en, en ocasiones, casi un año esperando a recibir incluso una negativa, sin ninguna justificación. Eh, además, bueno, ya en el mismo preámbulo de la ley, eh, lo que se argumentaba era, eh, bueno, pues para paliar la pobreza infantil, eh, sacamos esta medida que luego sin embargo en su desarrollo y sobre todo en las cuantías, curiosamente y además desde una perspectiva feminista, ¿no? curiosamente eh, las cuantías, eh, bueno, eh, dos personas adultas, no, una pareja eh, a la que le conceden el ingreso mínimo vital cobra más que, pues, que una madre sola que tiene, a su, que tiene que cuidar a sus criaturas ¿no? y, que, y que tiene que alimentarlas y cuidarlas con ese ingreso. Porque las, porque las personas menores de edad cobran menos, o sea, es una incoherencia total. Eh, bueno eh, Por otro lado, también decir que si, si lo que se pretendía con esta medida era proteger a las personas más vulnerables, pues también hay que decir que todas las personas con situación administrativa irregular no tenían para nada acceso a, a esta prestación, ya que, bueno, el requisito mínimo es un año de empadronamiento pero bueno puedes tener un año o sea 10 años de empadronamiento en el estado español en cualquier territorio y sin embargo eh, pues por el hecho de no tener un DNI o un nie te quedas fuera de esta prestación de tal manera que yo qué sé tal y como hemos visto ¿no? en el momento de la pandemia y bueno pues un poco lo que ha explicado Teresa ¿no? como eh, las trabajadoras y trabajadores temporeros se veían en situaciones de explotación laboral extremas, ¿no? pues todas esas personas no han tenido derecho a decir, bueno, pues yo no, no voy a aceptar este empleo de mierda, perdón, y, y voy a acceder, intentar acceder al ingreso mínimo vital, que es un poco, pues ya para responder a la segunda parte de la pregunta, lo que, pues, a, lo que vienen a proponer las distintas rentas básicas, y en concreto, bueno, pues la renta básica de las iguales sí que pretende ir un poquito más allá. O sea, nosotras sí que decimos que necesitamos herramientas combativas, ¿no? Que vayan un poco, más, eh, un poco más allá de la urgencia, ¿no? Así que, que nos sirvan, que nos ayuden, que nos sirvan como de apoyo, ¿no? Para, eh, para generar, pues, eh, iniciativas, eh, eh, yo qué sé, eh, propuestas o actividades o lo que sea ¿no? más allá de, de, pues del sistema capitalista, patriarcal y racista que, que ahora mismo nos oprime ¿no? y bueno, pues lo fundamental que desde la gente de Baladre defendemos es la parte colectiva de, de la renta básica de las iguales ¿no? Que, que no solamente sea eh, pues una, un derecho ¿no? que, sea, que sea individual universal, incondicional sino que además de ser pues una cuantía suficiente e igual para todo el mundo, para las criaturas pequeñas, para las personas adultas, ¿no? Pues que además esa posibilidad de que, la, de que la cuantía sea suficiente, pues nos pueda garantizar un fondo de renta básica que, pues bueno, que sirva un poco para apuntalar todos estos derechos sociales que no tenemos o que hemos perdido, ¿no? Pues el derecho a la alimentación, eh, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. no, pues Todas estas cosas que hemos hablado, que, pues, con, con la, los continuos embates ¿no? que le hace el, el capital y el mercado al Estado, que, bueno, en teoría era quien nos garantizaba estos derechos, no, no a todo el mundo, esto ha sido históricamente así, ¿no? Eh, pues, bueno, pues la propuesta de la REVIS viene un poco a plantear el, el que pueda ser, eh, que se pueda poner la vida en el centro eh, y que se destierre ¿no? eh, pues la explotación laboral y el sometimiento ¿no? al sistema de empleo-salario, que es lo que nos ofrece el mercado capitalista. ¿no? Pues muchísimas gracias Ruth por estar esta noche con nosotras y nosotras. esperamos verte pronto. De acuerdo, <risa> cuando queráis. Como todos los meses, Bea nos ha preparado el Briconsejo pues, con los consejos que necesitamos para este mes. ¡Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo! Las desigualdades que sufrimos las de nuestra clase y de las que todavía por desgracia muchos no son conscientes debería ser el revulsivo que determine retomar nuestras luchas, nuestras calles, tras casi dos años de una nueva crisis que estamos pagando, como siempre, los de siempre. Las promesas que nos hacían quienes hace pocos años aseguraban que la realidad para las clases populares podía ser diferente cuando se colocaran en los despachos del poder, de la verdadera representación del pueblo pronto se han olvidado y los discursos políticos de estas formaciones han retocado aquellos aspectos más radicales que iban directos al corazón del sistema. Hoy sabemos, lo hemos comprobado, que para cambiar la situación es necesario mucho más que urnas. Hoy sabemos que el verdadero cambio de paradigma vendrá de mano de una concienciación colectiva que movilice a las personas en la defensa de sus derechos y libertades, que las haga despertar ante lo que hoy estamos analizando en nuestro último programa del año, las desigualdades. Lejos de lograrse una sociedad más justa, donde la riqueza se reparta de una manera más igualitaria, comprobamos que tras una nueva crisis, originada con la irrupción de la pandemia de coronavirus a principios de 2020, quienes peor lo han pasado son precisamente las más vulnerables. Ninguna medida prometida por aquellos gobiernos del cambio ha sido efectiva al 100%. Hemos asistido a un aumento de la electricidad que ha puesto en juego la vida de miles de personas por no tener acceso a suministros básicos. Las ayudas prometidas para las familias más pobres, como el ingreso mínimo vital, no ha llegado ni a la décima parte de la población que la demandaba por necesidad extrema. Los desahucios se han continuado perpetrando, donde hemos recuperado, desgraciadamente, las imágenes de familias con menores de corta edad saliendo de casa con su vida en bolsas de plástico mientras la policía los rodeaba cual delincuentes. No se han derogado leyes que nos mantienen sin poder desarrollarnos dignamente, como personas, como la ley Mordaza o las reformas laborales, por ejemplo. Tampoco se han logrado frenar muchas otras violencias, como el terrorismo machista, y asistimos casi todos los días a violaciones, maltratos y asesinatos de compañeras en todo el Estado español. Las desigualdades nos marcan desde que llegamos a este mundo y determinan el futuro de la persona desde el primer minuto de su vida. Si tú, que hoy nos escuchas, dudas de esto o no lo compartes, aun siendo parte de quienes soportan estas injusticias, es porque el mecanismo de propaganda contra las de nuestra clase está haciendo un buen trabajo en la defensa y salvaguarda de los intereses de la clase dominante, que viene a ser la misma que ejerce la explotación y opresión desde que el mundo es mundo. Pero si por el contrario consideras que la única salida que nos queda es plantar cara a estas injusticias, no dudes en organizarte para volver a retomar las calles el próximo 18 de diciembre. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima y feliz año. Muchas gracias, Bea. Rosa, estamos asistiendo a un auge de los partidos fascistas y que además se está traduciendo en una presencia de manifestaciones y agresiones de esta ideología en las calles. ¿Cómo crees que podemos combatirlo? Pues efectivamente, el fascismo está en, una, en auge y cuenta con el apoyo de, de algunos partidos políticos. Eh, cada vez tienen más presencia en los medios de comunicación, en la política y, y en las calles, esas calles que siempre han sido nuestras, de las activistas, las feministas, las antifascistas, las defensoras de, de los derechos sindicales y, y sociales. Eh, el fascismo cada vez se está mostrando más en concentraciones, en manifestaciones, eh, que las, se manifiestan cuando quieren, donde quieren, sin, sin respetar las medidas eh, de seguridad sanitarias que se han establecido por la COVID, algo que a nosotras no se nos permitiría nunca, a nosotras se nos eh, criminaliza y se, se nos aplica la ley Mordaza rápidamente. ¿Y cómo combatirlo? Pues mira, en primer lugar recuperando las calles, nuestras calles. En segundo lugar, pues combatiendo la ignorancia y, la, y el desconocimiento de la historia real de lo que es el fascismo, de lo que significa, de lo que conlleva y de lo que realmente hicieron los fascistas en, a lo largo de la historia. ¿no? Y para terminar, pues seguir luchando contra el fascismo sin darles un, un soplo de aire para respirar. Eh, Tomás, ¿qué soluciones plantea la CGT ante los problemas que se han manifestado, o sea, se han manifestado a lo largo del programa? O... ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones para la manifestación de este 18 de diciembre? Bueno, yo creo que empezando por la derogación de las reformas laborales en plural, esto es las dos reformas laborales e íntegras, no solo parcialmente, la derogación de la ley Mordaza, eh, hay que apostar por un sistema público de pensiones eh, ...suficiente para todos, eh, que además eh, se recupere el poder adquisitivo que a, los pensionistas han perdido a lo largo de este tiempo. Hay que eh, dar el apoyo a un sistema productivo in, e industrial sostenible desde el punto de vista ecológico. Hay que eh, aprobar una ley de vivienda que impida los desahucios sin solución habitacional... Eh, hay que Los servicios públicos deben ser, en primer lugar, eso públicos y no convertidos en negocios para las empresas privadas. Hay que dar un apoyo decidido a los servicios públicos, a la enseñanza, a la sanidad, que deben ser, además, universales y de calidad y que deben ser prioritarios. Eh, esos son los motivos, básicamente, por los que pedimos a la ciudadanía que el día 18 de diciembre salga a las calles de Madrid. No nos van a regalar nada. Como cada mes, nuestras compañeras nos han preparado nuestra agenda rojinegra para dar un repaso a los distintos eventos que vamos a tener los próximos días. Este jueves 16 de diciembre, la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid se va a realizar un coloquio debate bajo el título A 100 años del desastre de Anual, desde la Memoria Democrática, que moderará nuestra compañera y coordinadora de la Comisión de Memoria Libertaria de la CGT, Charo Arroyo. Hasta el 17 de diciembre, en el Octubre Centro de Cultura Contemporánea de Valencia, se están recelebrando las jornadas libertarias de la CGT de Valencia, Futuros Posibles, Utopías Amordazadas. También hasta el 17 de diciembre, pero esta vez en Zaragoza, se están realizando las jornadas de memoria Las Otras Historias, Vuelven contra el Olvido de la República Independiente de Torrero. Infórmate de las actividades en la web de Memoria Libertaria. El 18 de diciembre, la CGT ha convocado una manifestación estatal en Madrid. ...por la derogación de las reformas laborales y leyes represivas... ...en defensa de lo público y de las pensiones... ...a las 12 horas desde la Plaza de la Beata María Ana de Jesús... ...hasta el Congreso de los Diputados... ...te animamos a participar con nosotras... ...hasta el 19 de diciembre en Ayerbe... ...podréis ver la exposición sobre Ramón Azín y las luces de la República... Y hasta el 22 de diciembre en Zamora podréis ver la exposición Humor Gráfico y Derechos Laborales. Cuenta con un total de 50 ilustraciones que señalan las dificultades que existen en el ámbito laboral para cumplir con los derechos más básicos. En la sede de CGT, calle Fray Toribio de Motolínea, número 18. Muchas gracias compañeras. Eh, antes de despedirnos, ¿queréis añadir algo más? Bueno, yo creo que, como decía Rosa, es el momento de... Recuperar las calles para la clase trabajadora y un buen momento para hacerlo es el día 18 de diciembre en la manifestación de CGT. A mí me gustaría decir que en estos momentos en el Congreso o se está votando o se acaba de votar eh, un proyecto de ley que garantice el derecho a la, a la vivienda. Es un proyecto de ley que se ha elaborado por varios colectivos de vivienda como la APA, eh, el Sindicato de Inquilinas, eh, Nadie sin Hogar otros sindicatos y, y otros colectivos. Está apoyado par, por varios partidos políticos. Eh, la derecha claramente está en contra. Eh, dependía la votación de, del Partido Socialista, que estaba dudando entre el no y la abstención, lo que hubiera supuesto de cualquiera de las dos maneras eh, el no salir adelante este proyecto de ley. Y creo que al final ha decidido que votaba que no. Eh, no sé los resultados que habrán salido, pero la última noticia es que Unidad Podemos eh, va a descolgar de la rúbrica que había puesto, aunque va a votar que, que sí a este, a este proyecto de, de ley. Eh, desde CGT mmm, está, está claro que apoyamos las iniciativas y las acciones que se lleven a cabo eh, siempre en defensa del derecho de la vivienda, recordándole al Partido Socialista y a toda la derecha que el artículo 47 de la Constitución española dice que todas tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Eso sería, aparte de la vivienda, con todos los suministros básicos. Y, y que bueno, que más que, que pedir todo esto, yo exigiría que se cumpliese ese artículo de la Constitución. Pues muchas gracias a las invitadas a venir, por venir y a vosotras siempre por, por conectaros. Eh, os animamos desde aquí a, sí, a, a que os apuntéis a los diversos autobuses que se están organizando en los distintos territorios para participar en la manifestación de este sábado. Recordad que tenéis programa de Rojo y Negro Lucha el próximo 28 y nosotras nos, nos volveremos a ver el próximo 11 de enero. Felices fiestas, pasarlo bien y hasta la próxima.